Voy a que voy a hablar un poco de comunicación política con el uso de la tecnología, no tanto de redes sociales aunque todo está incluido porque estaba mi colega José Fernández Sardáiz que también está enfermo eh, y él iba a hacer mayor hincapié en eso pero lo que te voy a mostrar creo que te va a interesar tenía 20, 20 y pico minutos de tiempo pero me dicen que estamos con mucho menos ahora así que estamos rondando los 15 por eso voy a tratar de hablar rápido hasta que me den el tiempo o hasta que la voz me dé Voy a hablarte de tecnología utilizando la comunicación política desde la comunicación que haces en las municipalidades, te voy a hablar como colega, como alguien que lleva veintipico de años en un área de prensa que hace unos 10 años, o más o menos en el 97, 98, pedí por favor que se le cambiara el nombre a la oficina de prensa, al jefe de prensa, para llamarle a lo que es el área de comunicación. Si querés área de comunicación y medios sociales, no medios de comunicación definidos como radio, diario y televisión, medios sociales de los del colectivo social imaginario, que la tecnología a partir del 96-97, yo tengo 48 años de edad, así que estoy en la transición, seguramente vos sos mucho más joven que yo, 96-97 aparece Internet, el correo electrónico, y empieza a cambiar un poco lo que se denomina o el hacer prensa con ese público, que solamente por una vez te lo voy a hablar en singular, Empiezo a hablártelo en plural. Empezamos a tener públicos. Claro, antes era radio, diario y televisión. Me quiero fijar ahora para ver el tiempo y controlarme. Antes era radio, diario y televisión. Entonces teníamos que sí o sí, este gatekeeper, este intermediario, comunicarles a ellos con esas fatídicas y horribles eh, gacetillas, parte de, tren, de prensa comunicados, como quiera llamarle y convencerlos a ellos, a ellos quienes no solamente al periodista, acordate, teníamos que convencer y si no, porque te veo mucho más joven te lo cuento, teníamos que convencer al periodista convencer al medio convencer a que todos esos intereses creados comunes intereses creados porque son empresas fines de lucro sociales, culturales, económicos etcétera y que nuestro informe de 200 páginas después salga en un párrafo o dos en una nota de un diario y que a su vez, rogar que ese día nos lean a aquellas personas que queríamos que nos lean. Con esto, pero ya corto este tema, lo que estábamos haciendo era simplemente comunicar a un todo, por medio de estos, de estos medios de comunicación tradicionales, a todo un público que ojalá este, rogábamos nos pudieran leer. Lo que pasaba era también que nuestro jefe se ponía contento, el funcionario, se ponía contento que salía en el diario. Ahora, gracias a la tecnología y a la cual estoy quizás muy radical en este sentido, soy fanático de esta, empecé a, creo que soy uno de los primeros de haber publicado un video en uno de los primeros diarios que lo toma, que fue el diario Perfil, le expliqué al área de sistemas cómo incorporar un video de una empresa que se llamaba YouTube, me decían Yuque, era YouTube, y cómo insertarlo para poder incorporarlo. Gracias a la tecnología podemos pasar a esto que te decía antes, de un público a públicos. Y fue fabuloso. Fabuloso porque empieza a haber mucha tecnología, de hecho, acordate, antes, te hablo de antes, 20 años atrás aproximadamente, te dije que tengo 48, a los 22 o 23 empecé a trabajar como productor y periodista, después como profesional de la comunicación. De hecho, hice tres carreras porque me fanatiza este tema. Pero antes teníamos, los que éramos con mucha vocación trabajando a esto, teníamos cientos de ideas para comunicar, ¿sabes? ¿Sabes dónde estaba el problema? Existían poquísimas, escasas. Había una carencia muy grande de herramientas para poder comunicar. Pasan los años, estamos en el 2000 y pico, ahora sí tenemos muchísimas herramientas para poder comunicar, pero ¿qué nos sucede? Estamos escasos de ideas. Digo, celebro que hoy estemos acá, porque creo que esto es un brainstorming, esto es un intercambio de ideas, podemos discutir y trasladarnos conocimientos, gestionar el conocimiento para poder comunicar mejor. Claro que sí. Empiezan a haber muchísimos avances de la tecnología, ojalá que estés subido en esto y tratando de entenderla, comprenderla, concebirla como tal, no mirando para otro lado. Tratando de usar la tecnología o la manera de comunicar, ahora te hablo de la estrategia, la manera, la manera de comunicar, no con los antiguos paradigmas. No soy científico, he hecho varias tesis, pero no puedo asegurar que estamos en un nuevo paradigma. Sí lo que te puedo asegurar que hay una transición, una modificación, a un nuevo paradigma. La comunidad científica después lo dirá, pero hoy la manera de comunicar, no de hacer prensa, acordate, de comunicar sí cambió y sí podemos utilizar esto. No puedo por el poco tiempo hacer todo un traspaso de los distintos avances, modernizaciones, actualizaciones del uso tecnológico, pero sí vamos directamente a uno de los que para mí forma un impacto muy grande, que tiene que ver el smartphone, el teléfono inteligente. El celular, digo teléfono y me da no sé qué, porque por lo, por lo que menos lo usamos a ese aparato, es para hablar, viste que el uso y costumbre de la sociedad es hablar menos por teléfono. Es más escribir, después aparecieron los audios, en realidad aparecen los audios antiguamente en esta aplicación, que es muy popular, nadie entiende por qué, es una de las peores de todas, pero la usamos casi todos, te estoy hablando del WhatsApp, cuando ya esto del audio, la videoconferencia y demás apareció mucho antes con una de las mejores a y por haber, que es Telegram. No tengo acciones en ellas, pero es así, es una de las mejores desde todo punto de vista. Te dije que te iba a hablar de la estrategia y como colega lo digo, ¿cuál es la estrategia tuya que hoy tenés? Tengo entendido que somos todos colegas y trabajamos en áreas de comunicación o consultores políticos. ¿Cuál es? la estrategia que tenés. Sí, yo concibo estrategia como rápidamente resumiéndola un objetivo o varios y los cómo, los cómo llegar a ese objetivo. Hay libros grandes de estrategias, yo te lo estoy resumiendo en pocas palabras. Pero ¿sabes lo que me pasa cuando voy a hacer auditorías a empresas para hacer críticas de cómo comunican solamente y ver cómo profesional el trabajo? Pregunto, ¿cuál es la estrategia que tienen hoy acá? Y miran para abajo o miran el celular o miran al jefe. El jefe dice, bueno, comunicar. Y está bien, lo entiendo y sigo hablando lo más rápido posible y pasando algunos comentarios que me gustaría hacer por falta de tiempo. Creo que la estrategia que tal vez no la tenés, o crees tenerla, es por la vorágine diaria que nos consume. Es así. Estamos todo el día tratando de comunicar y hasta aprendiendo y apagando la luz y pasando el plumero porque tal vez faltó la, el personal de limpieza, pero hay que darle para adelante. Entonces la estrategia nos, car nos carcome. Sugerencia. Trata de delinearla. Pero vamos a seguir un poco, tengo muchos slides, no creo que te, ni llegue a la mitad, pero hay, hay algo que tiene que ver con, te decía, público, públicos. Hoy podemos llegar a definir, atomizar, separar, dividir los públicos. No vengo a la interna de si medios de comunicación, si comunicación, si prensa, yo digo y por mi experiencia de más de 25 años en áreas de comunicación, como la Defensoría del Pueblo de la Nación de la República Argentina, vos tenés que tener tu estrategia de comunicación separadas por públicos, atomizados, como te decía, uno de ellos, si sí, claro, el periodismo. No estoy diciendo dejarlo de lado. De hecho, sí, a ese público que antes era casi único del periodismo, tratar de multimediar, no es un verbo, pero hacerlo más multimedia, todo la producción que le vas a armar a él. Pero sigo te habla, sigo hablando de público, si tiene que ver con el smartphone y la movilidad que hoy tenemos y que vamos incorporando. Y por eso creo que en toda estrategia de comunicación, en la tuya, la tuya también, no debe faltar, no debe estar carente, no te voy a decir todo, pero casi todo, y me la jugaría por el todo, el smartphone, la movilidad. De hecho, sería una noticia hoy acá, en este auditorio, que una sola persona me levante la mano y me diga, yo aquí ahora no tengo ni celular ni tableta. Sería, Puede ser que pase, pero sería muy muy novedoso. Incluso te lo voy a ir sustentando y argumentando el porqué. Pero tu táctica debería estar preparada para esto. Y de hecho, mientras voy pasando a otro slide para que lo vayas leyendo, de hecho te diría que incluso... Ojalá tenga uno de los mejores smartphones, teléfonos celulares. Te lo defino, di dispositivo móvil. Tabletas, celulares, Kindle, libro electrónico. Pero ¿por qué esto? Yo entiendo que me podés decir, sale muy caro. Y es verdad. Pero es hoy, y decime si no, tu oficina de trabajo. Casi parte de tu vida. Vine hasta acá manejando con el GPS del celular. No le hago caso al Garmin porque no... Lo tengo en el auto incluido, pero no me pone el tránsito. Anoto cosas ahí cuando me olvido, les digo a Siris que me diga cómo está el clima hoy. Tomo notas, escribo, hablo poco por teléfono, y yo tengo 48 y te lo decía hace un rato, hace 20 años atrás teníamos que tener un saldo, un presupuesto importante y vos te vas a reír, los que son mucho más jóvenes que yo, pero los que están más o menos en mi edad se van a acordar. Los que hacíamos prensa, hoy comunicación, teníamos que tener, incluso vos en tu casa, una videocámara, si no sabéis qué es esto, era una, un aparatito que filmaba, que cuando doy clases, varias veces me dicen, pero no lo puedo evitar, me decían, ¿por qué habla de filmar si no hay films? Es verdad, pero estoy casi llegando al medio siglo, y yo me quería diciendo, hay que filmar tal cosa, es grabar, yo tenía y era muy, estaba muy contento y me lo había regalado mi mamá y mi papá en su momento, pero con todo el orgullo, el grabador de periodista. Primero, cassette grande. No sabés la alegría que tuve cuando me compré el chiquito. Cassettes chiquitos que todavía los tengo por ahí. Y mis hijos miran eso y me miran a mí. Y por respeto, no me dicen nada porque los reviento. Hoy lo haces también con el teléfono celular. Dijimos, grabar imágenes, a no decir filmar, grabar voz, notas de voz. Eh, sacar fotos, que incluso tengo unas Nikon por ahí guardadas, que no tienen los megapíxeles que tienen el celular. Antes andábamos con una notebook para todos lados, tal vez hoy quizás un poco también, tal vez una tableta, y tenías la PC de escritorio o Mac, iMac, lo que tengas en tu casa. Decime hoy dónde estás escribiendo. Decime hoy cómo fueron cambiando las costumbres de, después te hablo del prosumen, pero de consumir, de producir las cosas. Cuando hacíamos prensa, iba el camarógrafo, iba el fotógrafo, iba... Ahora quizás vos solo acompañás al número uno y le vas sacando foto, vas esto y vas mandando y van procesando. Esto te lo hablé del lado tuyo, te hablo del lado de los públicos. Y si fíjate estas estadísticas, hay países, puse Latinoamérica, que son los países donde más me muevo, hay países donde sobre, sobrepasa a la población. De hecho, que en Argentina ya ves personas con dos celulares... Poco, porque los guardan por el tema de los robos, pero ves con, con más líneas. Digo, estos son tus públicos. El tema es, y ahora te voy a seguir mostrando material y te lo voy a ir concatenando, que entiendas este uso y costumbre, grabate esto. Uso y costumbre de mis públicos. Son básicamente como los tuyos. Como los de tu tía, tu abuela, tu vecina, tu entorno en la sociedad. Si vos querés consumir productos, materiales de calidad, también producí para con ellos y para que estén adaptados a eso que están levantando muchos de ustedes para sacar fotografías o no filmar, grabar imágenes, que es el dispositivo móvil. Fíjate que una vez el, la empresa de correos de Inglaterra hace un estudio para ver cuál era el grado de ansiedad de nuestros públicos, el colectivo social imaginario, en cuanto al uso del celular, en cuanto a, mirá, vos podés olvidarte a tu sobrino en el auto, en el carro y llamar a tu pareja para que lo vaya a buscar porque llegás tarde al trabajo. Podés olvidarte la billetera, podés olvidarte las llaves, podés olvidarte cuántas cosas, podés olvidarte que seguís derecho porque llegas tarde. Ahora, cuando te olvidas el celular, y no te digo nada si en tu casa está tu pareja, ¿no? Pero cuando te olvidas el celular, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, que tu pareja te diga, dame la clave y te voy diciendo los mensajes, no, apagalo, que no tengo ningún, nada urgente, seguramente. Pero digo, vos fíjate lo que pasa con nuestros públicos en cuanto al grado de ansiedad. <coughs> no quieren, no queremos, olvidarnos el dispositivo móvil. Lo queremos tener en, en, encima todo el tiempo, tus públicos. A los que podés, a tu miserio te voy a mostrar cómo separar, dividir, para poder comunicarles más personalidad, más de forma más personal, no solo llamando por el nombre. Pero fíjate en los grados, y si andá leyendo cualquier cosa, no, no soy de leer los slides para no hacerlo aburrido, lo que crea quedarte sin batería, no tener el celular, olvidártelo en tu casa, no tener carga. Cuando te digo entender el uso y costumbre de nuestros públicos es porque yo no puedo no comunicar si no entiendo cuáles son los usos y costumbres a los que estoy dirigiendo mi comunicación. Este es otro estudio que han hecho dos universidades. Todo lo que te digo está sustentado por fuentes y por investigaciones. No es solamente mi experiencia en todos estos años. Encerraron a, una, a un grupo de personas, le dijeron que iban a hacer una encuesta. Los tuvieron una hora aproximadamente encerrados. No les decían qué debían hacer, solo esperar hasta que empiece el estudio. Y cada uno tenía su celular. Fíjate lo, la estadística de cada cuánto mira, promedio, 44, 44 segundos cada persona. El hecho de mirar el celular... Cada cuánto la mujer y cada cuánto el hombre. Por más que no suene. Es mirarlo. Esto forma parte de tus tácticas de comunicación y de tu estrategia también. Voy más, voy rápido. Después podemos conversar ciertas cosas. Uno de los diarios más influyentes en el mundo, un día llegan, llega, un lunes llega el personal a la redacción encienden la computadora y aparece una carta que les dicen la computadora va a estar bloqueada toda la semana. Hemos descubierto que, lo mismo que pasa con tus páginas web en tus municipalidades, que la gente nos visita, sin temor a equivocarme, lo mismo pasa en tus páginas web, que las personas, nuestros públicos, nos leen, nos consumen desde dispositivos móviles. El mayor tráfico de visita viene de ahí. Por ende, no vas a usar más la computadora durante una semana Tenés una tableta en el cajón, sacala, vas a producir para los que nos leen desde ese soporte. Pantalla vertical, de 10 pulgadas o 5 o 6. Durante toda una semana lo estuvieron haciendo. El tema es, ¿cómo estás produciendo los contenidos desde las áreas de comunicaciones a donde perteneces. Sigo, para no quedarnos con temas afuera. Y uno de los temas que más me fascina, y todo lo que te hablo hasta ahora no, no estamos gastando un solo centavo, es muy bajo presupuesto, y la tecnología nos ofrece la posibilidad de tratar de tener conocimiento y creatividad para poder usar estas herramientas a muy bajo costo. Y la geolocalización, que es básicamente saber dónde estás. Ustedes están geolocalizados todo el tiempo, así me digan, no, yo ubicación, no, todo el tiempo lo estás está siendo geolocalizado por la empresa prestadora del teléfono celular, sí, pero por todo el resto de las aplicaciones que tengas, que cuando pones descargar, acepto los términos de usos y condiciones que nunca leíste, quizás algunos sí, y es muy largo, y ahí estás, entre otras cosas, aceptando estas. Candy Crush, la que se te ocurre, Está siendo geolocalizada. Pero por una cuestión de poder, geolocalizadamente, atomizarte, vivirte y darte, teóricamente, un servicio más personalizado. El tema con la geolocalización es casi sin costo, tenés que tener una página web, un servidor y un webmaster, que te pueda programar la página tuya para que de alguna manera cuando alguien tipee www.tunombre.com vaya a donde vos desees que vaya. No necesariamente si pongo tunombre.com, tengo que ir a una página de inicio. Yo puedo ir a otra página que vos me lleves información. Geolocalizadamente también tenemos una empresa privada a 9000 y pico de kilómetros de acá que incide... Y, y no tengo acá las estadísticas, por falta de, de eran 20 minutos, que incide en todas las sociedades casi del mundo. El 98, y pico por ciento de las búsquedas se hacen por esta empresa privada, que te imaginarás cuál es, Google. Incluso buscan ahí, antes el navegador, por donde vos navegás a internet y escribís la dirección a donde querés ir, el navegador antes era el horrible, muy malo, Explorer era el número uno, quedó en la nada, casi no lo usa a nadie. Hoy sabes quién es, Chrome también, unidad de negocio de Google. De hecho, el segundo buscador más utilizado, y no es buscador, ¿sabes cuál es? También otra empresa de Google, YouTube. Y así, por eso te pongo lo de geolocalizadamente, digo, si yo estoy cerca de tu municipalidad, de tu lugar de trabajo, de tu empresa, de donde está tu producto, y busco algo relacionado... Me va a aparecer, pero la segunda pregunta vamos más todavía más directo. Si yo pongo el nombre de la municipalidad donde trabajás, como ves ahí al lado con una empresa, una agencia de turismo, ¿me va a indicar los horarios que está abierto, los horarios que está cerrado? ¿Me va a adelantar que el feriado tal va a estar cerrado? ¿Estás vos, vos, estás gestionando todos los comentarios las preguntas? todos los comentarios y preguntas que la gente está haciendo ahí en Google, no te estoy hablando de Facebook. ¿eh? Te estoy hablando de lo cual si yo en este preciso momento te digo a vos, igual a tus públicos, decime quién es el tercero, no el primero que lo sabemos casi todos, decime quién es el tercero que pisó la luna, qué harías antes, cuando yo era pequeño, llamábamos a ese tío, abuela, primo, tío que era culto e inteligente de la familia, siempre había uno, hoy desapareció. ¿A quién le preguntás? Agachás la cabeza, 45 grados, y escribís ¿Quién pisó tercero la luna? De hecho, quizás ahora lo haces por diversión, porque no sabemos quién fue el tercero. Lo mismo haríamos nosotros, sociedad, sobre tu empresa, municipalidad, 5. Okay. En este sentido, digo, sería muy bueno que empieces a gestionar lo que significa el Google Maps, que es después lo que aparece aquí, que lo encontrás en Google Mi Negocio. Lamentablemente, Estamos influenciados y atados a las políticas de esta empresa privada, con fines de lucro, es lícito, con intereses creados, económicos, sociales, políticos, etc. Pero que en todo caso siempre tratamos de ver qué noticias salieron ahí. Cuando tienes sus intereses, como te acabo de decir, y si lo mismo buscas en Yahoo o Bing o Altavista, Laicos, like, Ask y miles que hay, pero el 98, y pico por ciento se lo lleva esta en dispositivos móviles y en PC, uno piensa que ahí están todas las noticias, y la verdad que no, hay medios de noticias que no quieren salir ahí, y hay medios de noticias que no salen por, fa por una cuestión de intereses, que si lo buscas en otro lugar, la mi el mismo tema, y haces una comparación en el mismo momento, vas a ver que hay diferencias de eh, noticias y demás. No deje de estar fuera de los motores de búsqueda, si te decía en la, en la, en la web, tener una geolocalización, que si yo entro hoy a tu página web necesariamente no tenga por qué entrar, depende de las tácticas de comunicación que tengas, en tu estrategia global, y me puedas enviar a otro lugar. Acá tenés un, un caso de una, de una campaña política en Colombia, en Colombia a diferencia de la República Argentina, y voy terminando, vos podés elegir a senadores de distintos estados, departamentos, provincias. En Argentina no, tenés que elegir el de la tuya. Este senador, José David Name, decía, miren, denle para adelante con la estrategia, pero yo donde más fuerza tengo son en cuatro estados. Entonces, ¿qué hacíamos? Que todo aquel que ingresara a su página web, como ves ahí, a josedavindame.com, ingresara, y no sé si ves si se ve la dirección del enlace, es .com barra, y en este caso Bolívar. ¿Y qué hacíamos? Que el mensaje en esta página, landing page, página de aterrizaje, página interna, <coughs> sea un mensaje personalizado para aquel que abriera esa página dentro de un lugar geolocalizado, esto es, dentro del departamento de Bolívar. Pero lo mismo y con un diseño igual, sin hacer muchos gastos, se le decía al diseñador, dame otro banner, en este caso para el departamento de Magdalena. Entonces tenía un banner diferente, hacíamos sentido de pertenencia, lazo afectivo. Había un texto diferente, un video diferente, lo haces una sola vez, ya queda y la tecnología trabaja por vos. Y lo mismo pasaba en otras como eh, el Atlántico y creo que si no me equivoco, en Sucre. Y fíjate vos que... Si bien José Fernández Ardaiz iba a hablar un poquito más profundo de las redes sociales, igual no, no estamos teniendo mucho tiempo, cuidado con el tema de las redes sociales y el fanatismo por publicar solamente en redes sociales. Tenés el problema que tuvo Cambridge Analytica, mejor dicho Facebook, por culpa, por culpa de Cambridge Analytica donde mmm, se usaron millones de datos privados de usuarios. Tenés el tema de Google+, que se cierra ahora en agosto del 2019 y ya está empezando a avisar que se cierra, porque primero no la usaba nadie, y segundo, porque hackearon su lugar, y parece ser, no se sabe, que podrían haber también utilizado o tener los datos tuyos. De hecho, los datos tuyos, porque si tenés Gmail, tenés Google+. más En este sentido, ¿qué está sucediendo y qué fue lo que se investigó y se alertó? Mira esto, qué bueno. Las personas están, de hecho Facebook bajó muchísimo, no solo por Snapchat e Instagram, Instagram dueña eh, también de Facebook, o al revés, Facebook dueña de Instagram, Bajó muchísimo porque las personas empiezan a tener deseos de, y se sienten mejor, tus públicos, eh, vos también, de comunicar, compartir, de dar a conocer cosas por las aplicaciones de mensajerías, WhatsApp, Messenger, Telegram, etcétera Y mantener una conversación, un decir más privado que si me googleás dentro de 10 años no encontrás la que dije hace 10 años atrás y que hoy tal vez me arrepentí o no lo quería decir y aquello no lo quería borrar. Esto pasa hoy en tus públicos. De hecho, hay una, un slide que es este que te muestro, y ya prometo, Patricia, que con esto, este es el fin, más allá de que hay un montón de material, que vos podés estar recibiendo correos electrónicos, que digo, es algo que ya se está acabando y perdiendo el correo electrónico, se está dejando de usar. De hecho, no debieras estar mandando documentos adjuntos, ya no va más. Por eso está el tema de la nube, que otro día lo podemos ver acá en un taller y con más este tiempo para poder implementar todo esto y poner en, en condiciones y en funcionamiento mañana mismo. Lo que sí debes estar usando más allá del teléfono y el correo postal, si es que todavía se da, son las aplicaciones de mensajería. Por eso hay ahí programitas, si no me escribís y ahí está mi WhatsApp, te voy dando todo lo que tengo, todo lo que tenga, eh, simplemente puedo tardar en contestar o por dar una clase o como esto ahora en una conferencia, pero te voy pasando todas las ideas que tenga. Vos tenés programas gratuitos que podés descargar para poder manejar en un solo programa, Escucha esto, en un solo programa muchísimas de las aplicaciones de mensajería que hoy utiliza la gente. Telegram, WhatsApp, Messenger, Skype o Skype como le llames, y que tengas todo en una sola eh, pantalla dividido, separado por pestañas hoy el call center debería estar muy apuntado a esto y no estaría mal que eh, lo pongas en funcionamiento, si es que ya no lo estás haciendo pero hay decenas y decenas de aplicaciones de mensajería que seguramente no conoces y que las puedes llegar a utilizar corto acá, a pesar de tener mucho más material pero no quiero extenderme porque Verónica me va a matar eh, ahí está mi whatsapp para lo que deseen colega, en este, lo que puedo ayudar con todo gusto Muchas gracias por esta atención a ANAP, a Fundación Findela, a vos Verónica, a vos Patricia por la presentación. Este, no sé si habrá tiempo para alguna pregunta o no. De no ser así, hay, bueno, me dicen que sí, que hay preguntas si alguien quiere hacer. Bueno. Perdón por haber hablado tan rápido. No, está bien. Eh, en estos avances tecnológicos nos quedamos quizás con. Eh, el, el sistema de valores y la legislación ante el libertinaje que muchas veces eh, las redes eh, avasallan contra lo que a nosotros nos compete y que tiene que ver con funcionarios o eh, municipios. Eh, sé que están trabajando en legislar y, y cuidar un poco esto del de libertinaje, ¿Tenés algo como para compartirnos o avanzar y, y poder trabajar con eso? Eh, digo, bueno, el peso de la ley en ciertas cuestiones está y en esto lamentablemente eh, vemos cómo avasallan contra figuras, contra cuestiones personales. Eh, y bueno, ¿qué regula hoy eh, estos avances? ¿no? Mira, hay un agujero muy negro sobre este tema todavía, a pesar de que te hablo de que el advenimiento de la tecnología en este uso popular se dio a partir del 97-97 en Latinoamérica, en Argentina y en Latinoamérica en general. El agujero negro todavía existe, a pesar de que se ha legislado bastante sobre el tema. Hay un movimiento muy grande, muy importante y muy bueno, que se llama Derecho al Olvido. Derecho al Olvido en cuanto a cuestiones que salen publicadas en Internet que un buscador te las da cuando vos googleas Juan José Larrea, mi nombre y apellido, y quizás tuve un problema eh, hace 5, 7 años atrás, judicial, fue resuelto, todo lo más bien, pero si vos hoy me buscas, sigue apareciendo, digo, traslada esto al funcionario que se te ocurra o a la municipalidad que consideres. Y el tema es también que eh, los buscadores como Google, por sobre todas las cosas, no están haciendo caso en esto, a no ser que haya una, después de mucho batallar, pero de muchos meses, una sentencia judicial. No te puedo decir mucho más que esto, eh, para poder sacar ese resultado y que no aparezca. No te puedo decir mucho más que esto, porque sinceramente hay un agujero negro todavía en el tema. No, Si bien cada vez hay mayor control, a mis hijos siempre le digo, cuando pienses que estás solo, ponete lindo y vestite bien porque alguien seguro te está mirando, estés en la calle, en un pasillo, en un hotel, o donde, donde consideres. Eh, estamos muy controlados geolocalizadamente o por las cosas que vas haciendo, de hecho en los chats que les mostraba antes, eh, está la comunicación algorítmica, algorítmica que es básicamente eso, es con chatbot, pero que hasta incluso miden el grado de felicidad que puedes llegar a tener. En base a eso, esto se está usando en España ahora y en las elecciones últimas que han pasado, pongan comunicación algorítmica y lo van a, a ver, si no me escriben y les paso el material. En base a esto, se ve de qué manera se conversa o no con vos. Pero me fui del tema. Hay un agujero negro, colega, en este aspecto, en cuanto a la legislación. Que hay que estar atento a ir aprendiendo, sí, y que hay que tratar de sumar con buenos comentarios y críticas para lograr al día de mañana una buena legislación, también. Pero pasa en la vida social y pasa en las facultades, estamos sumamente atrasados. La tecnología vuela y el, los, los, los usos sociales, de hecho, aplicaciones como las discutidas Uber y otras, eh, y que estamos perdiendo como país, eh, vamos atrasadísimos. Pero tiene que ver con esto de que hay un desconocimiento grande en docentes, en funcionarios, en, la, en nosotros los colegas, y que nos falta tal vez un poco de esto que hacemos hoy, ¿no? Eh, crecer día a día con mayor eh, gestión del conocimiento.